Y tenemos entrevistas en esta mañana. Quiero darle la bienvenida al Ministro de Obras Públicas que está en contacto con nosotros, Edgar Montaño, para hablarnos acerca del de Plan de Lluvias 2022-2023. Ministro, un gusto saludarlo, Milton Guzmán desde Estudios. ¿Cómo está, Milton? Un gusto para mí también, pero además de eso agradecerle por el espacio que me da para que podamos informar a la población. Eh, gracias a Tata Dios no pasó a mayores absolutamente nada, pese a que teníamos eh, alerta naranja y obviamente alerta roja en algunos sectores de Bolivia y precisamente para ello nos desplazamos en este feriado largo que tuvimos todos los bolivianos y con buenas noticias porque al final nosotros estábamos trabajando para que se reactive la economía del pueblo boliviano y creo que en el departamento de Oruro ha sido uno de los íconos de nuestro carnaval y que hemos mostrado a la humanidad que seguimos siendo uno de los países que lleva intacto eh, su folclore, sus bailes tradicionales y obviamente eso es lo que queríamos brindar a toda Bolivia y me encargó el hermano presidente Lucho realizar todos los esfuerzos para que sientan el mundo entero que Bolivia está eh, liderando la economía en nuestra región y que además de eso estamos realizando acciones importantes para que nuestros hermanos transportistas, nuestros usuarios y la industria sin chimenea, es decir, los turistas lleguen sin ninguna dificultad hasta nuestros sectores, hasta nuestros pueblitos, porque no solamente se han desplazado, habrá que decirlo, solamente a Oruro, sino también a todos los departamentos han habido turistas importantes que han llegado de otros países y eso nos alegra de una gran manera. Ministro, por favor, si nos puede brindar detalles de en qué ha consistido, qué tipo de trabajos se han realizado para este plan de lluvias. Este plan de lluvias ha contado con la inyección de 62.5 millones de bolivianos. A la fecha hemos gastado un poco más de 11 millones porque hemos realizado efectivamente limpieza de plataformas, material de derrumbe, reposición de la, la carpeta, es decir, hemos eh, repuesto ripio y grava, limpieza de rocas en algunos lugares, limpieza de cunetas y alcantarillas por el efecto de, de la lluvia, y para ello hemos contratado 102 empresas de conservación vial, 13 empresas de construcción, 9 empresas de rehabilitación, 1,195 equipos han estado desplazados y siguen desplazados, Milton, habrá que decirlo eso. Entonces, eh, en, en todo este feriado largo, eh, es decir, carnavales y un poco de diciembre también, eh, eh, desde que hemos movilizado los equipos han habido 160 intervenciones y eh, por eso es que eh, la población no ha sentido de gran manera el perjuicio pero además de eso Milton yo quiero eh, aprovechar su medio de comunicación para mostrar los números telefónicos que tenemos a disposición son números telefónicos totalmente gratuitos el 810-7222 el y 2192 32, y lo muestro a la población, para que eh, la maquinaria, el personal, se pueda desplazar rápidamente a cualquier lugar del de país. Claro, y es importante, por supuesto, que la población también pueda reportar a partir de estas líneas, tanto de la línea telefónica y la línea gratuita, si sí evidencia algún tipo de eh, problema en alguna de las rutas. Este plan de lluvias 2022-2023, ¿qué tramos abarca, eh, ministro? ¿En qué tramos eh, está a cargo el gobierno nacional, la ABC? ¿Y cuáles son también lo, las responsabilidades de los gobiernos subnacionales a hablar de municipios y gobernaciones? Bueno, a cargo de los municipios y de las gobernaciones están las calles y avenidas departamentales y los municipales están a cargo obviamente de esas entidades. Nosotros estamos a cargo de la red vial fundamental, ¿eso qué quiere decir? Son las carreteras que unen de departamento a departamento, esa es la red vial fundamental, esa es la que nosotros realizamos conservación, construcción, mantenimiento de nuestras carreteras, pero sin embargo en algunos sectores cuando el municipio así lo ha necesitado y así nos los ha solicitado y además de eso ha dictado a través del consejo municipal o de la asamblea departamental dictan eh, un estado de emergencia, nosotros también hemos intervenido a través del ministerio de defensa, entonces está todo dispuesto el hermano presidente se acordará, Milton, que rápidamente eh, eh, nos instruyó a nosotros para que nos constituyamos en Caranavi, nos constituyamos también en el municipio de Pailón, Cuatro Cañadas, cuando hubo inundaciones grandes. Por eso que ahí también hemos inyectado recursos económicos, casi 21 millones de bolivianos para reconstruir las viviendas que se han perdido. En estos momentos se están haciendo... Eh, las, eh, los pormenores, es decir, los informes correspondientes técnicos, cuántas familias son, de cuántos componían para reconstruirles de acuerdo a aquello, el número de dormitorios, la cocina, el baño, etcétera, etcétera. Entonces seguimos nosotros también con nuestro plan a través de eh, la unidad de viviendas para que el pueblo boliviano sienta que tiene un, un gobierno fuerte, sienta que el pueblo sí está liderado por un presidente que obviamente está mostrando números altos, cifras positivas de la economía del pueblo boliviano. Ministro, por favor, entonces, podemos decir que la red vial fundamental en nuestro país está completamente expedita una de las preguntas y otra en qué zonas hay que tener precaución por favor para la gente del transporte público y también los que continúan viajando porque el carnaval continúa se viene el corso de cursos en Cochabamba y hay muchas actividades en municipios pequeños también de nuestro país que continúan con la fiesta del carnaval por lo tanto esa recomendación la red vial está completamente expedita y en qué zonas hay que tener eh, precaución y cuidado por favor ministro Sí, en estos momentos toda la red vial fundamental está expedita. Los transportistas eh, tienen conocimiento eh, de la precaución que hay que tomar en el lado de La Paz entrando hacia los yungas. unduavi Chulumani, Caranavi, este sector de Santa Bárbara, Kikibei, son los sectores críticos y la cumbre cuando hay nevado. Ahí se hace obviamente resbaloso y ahí pedimos eh, precaución. Eh, además de eso, la alerta eh, naranja que sacó eh, el Senami fue para ese sector también. El otro tramo que efectivamente tenemos maquinaria a disposición es el trópico de Cochabamba. Ahí en el trópico de Cochabamba, cuando llueve en las alturas, es decir, en el altiplano boliviano, totalmente se inundan. Ahí hemos hecho enrocado las protecciones primarias para nuestros puentes. En ese sector, cuando llueve, es fuerte también. Entonces, esos son los tramos más delicados, diría yo, en la red vial fundamental. Después, en los otros sectores, en Potosí, en eh, Oruro, es eh, ya por la velocidad que ellos puedan imprimir. Cuando digo ellos son nuestros hermanos transportistas, nuestros usuarios, porque las carreteras... Efectivamente, de La Paz hacia Oruro es doble vía y a veces cuando apretan el acelerador ahí obviamente tiene también sus consecuencias. Ahí pedimos precaución a nuestros usuarios también que en estas fiestas de carnaval obviamente todavía hay desplazamiento de gran número de usuarios en nuestras carreteras y por eso les pedimos nosotros que tengan precaución para que, obviamente, lleguen sanos y salvos a sus domicilios. Importante, entonces, reiterarles que la red vial fundamental está completamente expedita a raíz del plan de lluvias que se ha aplicado en nuestro país. Ministro, usted hacía referencia a un tema que quiero uh, resaltar un poco y creo profundizar. El tema de la ayuda para las familias damnificadas por la crecida de ríos y el desborde. Nos hablaba de ya la planificación para la reconstrucción de viviendas. ¿Cuánto se va a invertir? ¿Cuántas viviendas se prevé construir para estas familias? ¿Y en, ca en cuántos casos se prevé eh, las refacciones en caso de que su vivienda no se haya venido abajo? ¿Cómo se va a trabajar este plan de apoyo a las personas damnificadas por las lluvias? Milton, en esta primera etapa hemos visto que las viviendas están totalmente inutilizados, por lo tanto son viviendas nuevas, no van a ser refacción, van a ser viviendas nuevas. Son 82 las que hemos eh, visitado, estas 82 van a ser repuestos en su totalidad. Ahora eh, todavía hay alerta naranja eh, del tsunami y obviamente nuestro presidente Lucho nos ha instruido estar atentos a cualquier eventualidad y por eso hablamos de una segunda etapa. En esta primera etapa son estas 82 viviendas, pero vamos a estar atentos todavía porque de acuerdo a los estudios que ha realizado el tsunami, todavía vamos a tener precipitaciones flu fluviales hasta marzo. Entonces, eh, este, vamos a estar totalmente a disposición del pueblo boliviano para que se cumpla la instrucción de, de nuestro hermano presidente, vicepresidente, pero además de eso, de que las familias sientan que tienen un gobierno, un gobierno que está de cerca a la población de toda Bolivia. ¿El gobierno asumirá el 100% del costo de la construcción de estas viviendas, ministro? Así es, es el 100%, asumimos nosotros el 100%, lo único que el alcalde tiene que realizar es ubicar el terreno, porque obviamente cuando ya eh, se, se lo ha llevado, en este caso el río, eh, lastimosamente la construcción de las viviendas han estado a cercanías del río, entonces el alcalde tiene que ubicar eh, en los sectores donde sean seguros, porque además de eso, la distribución, la planificación de la urbe, es el alcalde el, el responsable. Entonces, esa es la primera etapa que tiene que realizar el alcalde, pero además de eso tiene que sesionar también con los concejales para obviamente declarar desastre por este problema de eh, las lluvias y ya con eso nosotros tenemos todo el argumento jurídico para poder obviamente construir y entregar a las familias que han perdido su vivienda. Ministro, quiero agradecerle por estos minutos con Aviala hablando acerca de la red vial fundamental, este plan de lluvias, y también de la ayuda que el gobierno nacional está brindando a las personas que han sido afectadas por la crecida de ríos y las intensas lluvias. Muy amable, un abrazo desde Estudios. Igualmente, Milton, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias a usted. Ha estado con nosotros el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, hablando de estos dos temas importantes para el país.